Hey yo, hey yo. Hey yo. Selmona, la nota del terror, Brr. padrino Brr. Brr. No The Funky mafia, enseño que no creen cuando escuchen a Daniel con ríos en la bocina de más flow y más nivel. Y si Dios conmigo, dime tú quién contra mí. Mi familia aquí es primero y el culero wannabe del montón de cabrones criticones en el beat Como vacas, placas, yo no quiero pacas menos si Dios quiere venga y nada los placas Como un pinche virus infectando Con la misma mierda que Jotos andan tirando Y si soy marihuana usted que le valga verga Me subestimaron y quedaron en la merma callándoles la boca a los culones otra vez el pinche rincón, llamar la atención, para mí es lo de menos Me encuentro escupiendo pinche veneno Y seguimos para la con la vieja y nueva escuela Y así será aunque les duela, mientras que la mente vuela y la voz envuelve Muchas cosas nos tuvimos que acoplar No dejamos de ser esos que critican por fumar Por andar siempre de vagos por toda la vecindad Pero que quieren que yo haga si es mi vida en verdad No lo invento y lo intento hasta que lo reviento Siempre con talento y con estilo más violento Con los morros de la delca Demostrando quiénes somos me dice la nota suelta Del negocio, de los ritmos y sin socio Solo sigo enfocado en lo que más quiero Y claro que quiero dinero para mis comis del guero Y mi familia haciéndoles sincero Como todo un caballero Voy a ser real, solo quiero Seguimos para Adela, con la vieja y nueva escuela, y así será aunque les duela.